Saludos, muy buenas a todas, bendiciones a todos también Es un día maravilloso, ¿verdad? Dios le bendiga eh, Esta intervención mía tiene que ver con el boletín de visas de abril 2021 Para ello les he traído a la pantalla lo que es la tabla A, la B Y así como el boletín concerniente al mes de marzo con el propósito De que nosotros hagamos las comparaciones de vida Observamos que la tabla A, que esta tabla tiene que ver donde la embajada informa que ya hay visa disponible para este tipo de personas. En la categoría F1 vemos que están para el 8 de octubre de 2014. En la F2A está curren actual. En la F2B está para 8 de agosto de 2015. Los F3, 8 de agosto de 2008, F4, 1 de noviembre de 2006. Tomando en cuenta que estas categorías se... se significa lo siguiente, la F1 tiene que ver con los hijos de ciudadanos americanos que son mayores de 21 años el F2A es para esposas e hijos menores de 21 años de edad de residentes permanentes el F2B tiene que ver con los hijos mayores de, 10, de 21 años de edad eh, los cuales son solteros el F3 ya tiene que ver con hijos de un ciudadano americano los cuales son casados y el f4 que es el último en esta categoría son lo que tienen que ver con los hermanos de un ciudadano americano para cada uno de ellos están estas estas fechas pautadas eh, en ese es en la tabla a la cual reitero indica que hay visa disponible para estas categorías 2014 eh, 8 de octubre, ¿verdad? Eh, del F1. Pero si bien pasamos a lo que es la tabla B. En la tabla B, ¿qué implica la tabla B? La tabla B es cuando ya están los seis pasos disponibles para este tipo de personas. ¿Qué son los seis pasos? Los seis pasos no son más cuando a ti te habilitan para tú poder pagar la fida Bio Support, que son los 120 dólares. Así como lo que es los 325 dólares por cada aplicante. Los 120 dólares abarcan a todos los miembros dentro de esa petición, mientras que los 325 dólares son para cada uno de los aplicantes. Con esos 325 dólares se abre el acceso a los formularios de ese 260 para que la persona pueda llenarlo así como subir sus documentos civiles. ¿Cuáles son los documentos civiles? Bueno, el, pas el pasaporte debe estar, debe estar el acta de nacimiento, eh, debe estar el certificado de no antecedente delictivo. Los cuales es un requisito para personas que son mayores de 16 años. Aunque usted va a Procuraduría y le dicen no, a 16 años aquí no se lo dan, pero sí tiene que buscar una certificación a Procuraduría y eso subirla. Ellos le van a decir, bueno, esta persona no califica. Entonces pasamos. A la comparación, en la, bueno la tabla B habla de que el F1 está para el 15 de septiembre de 2015, el F2A para el 1 de marzo de 2021, F2B para el 15 de junio de 2015, el F3 22 de junio de 2009, F4 por último, 1 de octubre de 2007, Esos son los casos que ya tienen... El acceso a los seis pasos Ya lo pueden ir dando Ir buscando estos documentos Y empezar a subirles recuerde que los documentos que usted sube En esta área son los mismos Que tiene que llevar a la entrevista Pasamos a la comparación Entre lo que es el mes de marzo Con relación a abril En abril nosotros observamos En el mes pasado Que la categoría F1 estaba para el 22 de septiembre de 2014 Y entró a octubre octubre 2014 estamos hablando de aproximadamente 1 septiembre turno 16 días mientras que el f2a continúa en curren que son las esposas y los hijos menores de un residente permanente está el caso de los f2b que son para los hijos solteros de un residente permanente y esta categoría 22 de julio estaba en el mes pasado del 2015 y entró a agosto, estamos hablando que también hay una diferencia de unos 16 días. Y la F3 dice que en marzo estaba en el 1 de agosto 2008 y pasó al 8 de agosto 2008. Ya ustedes saben que la variación fue eh, mínimamente unos 7 días. El F4 estaba para el 22 de octubre 2006, subió al 1 de noviembre. Del 2006, implicando esto, aproximadamente 1,8 a 9 días. Bien, esa es la comparación entre el mes de marzo y el mes de abril, la tabla A. La tabla B tiene una comparación también. El F1, del 8 de agosto 2015 al 15 de septiembre 2015, estamos hablando de alrededor de unos 23 días, eh, más o menos entonces del f2 el f2a eh, del 1 de febrero de 2021 al 1 de marzo de 2021 estamos hablando de que hubo una diferencia de un mes y en el f2 en el f2b podemos observar que está del 22 de mayo de 2016 al 15 de junio de 2016 eh, estamos hablando de 8 eh, 8 y 15 unos 23 días también y el F4 se mantuvo sin ningún tipo de alteración así es que así andan las cosas con relación al boletín de visas de abril 2021 y lo comparamos también con el mes de marzo muchas bendiciones para todos si no estás suscrito suscríbete y también si está suscrito, pues recomienda este canal a otras personas para que así se suscriban. Y el canal pues pueda alcanzar mayor número de suscriptores. Muchas bendiciones y hasta la próxima.